Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz inicio de día en la presencia de nuestro Señor. Este día maravilloso que el Señor nos regala, que el Señor pone en nuestras manos. Lo invito para que con mucha fe, con gratitud a Dios, iniciemos esta jornada. Pongámonos en la presencia de Dios. Cada uno, dele gracias a Dios. Y digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipos. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que uno de los profetas. Él le preguntó, ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Tomando la palabra le dijo, le dijo Pedro, tú eres el Mesías. Y él dijo, y él les combinó a que no hablaran a nadie acerca de eso y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que ser reprobado por los ancianos, sumo sacerdotes, escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro diciendo, ponte detrás de mí Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena de San Marcos nos pone ante la pregunta, de ¿quién es Jesús? y Jesús primero le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen de él por fuera, ¿qué han escuchado? ¿qué están diciendo de él? y luego así en su pacto les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dice que soy yo? y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios el Evangelio de San Marcos hay que mirarlo en el capítulo 1, versículo 1 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo capítulo octavo, la pregunta, ¿quién es Jesús? Tú eres el Mesías. Y en el capítulo 15, cuando el centurión dice, realmente este hombre era hijo de Dios. Son los tres momentos que articulan este evangelio. En esta primera parte, todo, todo lo que, todo el accionar, el mensaje ha sido eh, llevado para que los discípulos hagan la exclamación. Reconozcan a Jesús como el Señor, como el Mesías. Ahora la segunda parte nos va a llevar allá a la cruz. Cuando Él es el, es el extranjero, ya no el discípulo, es el extranjero el que, va, el que va a reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti, para mí? El Mesías, el Señor, el Salvador, mi Dios, mi razón de ser, mi fuerza. Él es mi Señor. Te alabo Padre Celestial por este día maravilloso que me regalas. En tus manos me pongo. Bendice mi jornada. Mi trabajo, mis amigos, mi familia, bendícenos a todos, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los plantea. Feliz día.